Bueno, estamos reunidos con los jóvenes de Vamos Trabajadores a Más. Hoy estamos haciendo una actividad en el jardín del barrio Las Torres. Este, estamos pintando, los veteranos están haciendo un choricitos y con los gurises estamos, estamos pintando. Ahora les van a contar lo que son las actividades que tenemos para el mes de septiembre. El sábado 8 de septiembre vamos a ir con Pedro con una actividad en el club Cuchilla Grande. De tarde para no juntarnos no y compartir. Bueno, soy parte del grupo de jóvenes de Vamos Trabajadores y, más, y los invitamos a participar el 10 de noviembre en las elecciones de jóvenes vamos a tener una lista propia. El 15 de septiembre en Colonia vamos a ir a la actividad que está organizando Vamos Uruguay y vamos a marcar presencia de jóvenes. Y el 22 de septiembre vamos a hacer una recorrida por los barrios de Montevideo. Y el teléfono de contacto es 098-226-269. Thank you.